Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que lo escuches este video. Eh, te quiero hacer dos aclaraciones antes de que me olvide al empezar este video. Esta es la clase 26, en la clase anterior eh, vimos la carta natal de un escritor, eh, que se llama eh, Federico García Lorca y ahí vimos un trígono y no lo nombré como tal ¿sí? así que podés rever esa clase para ver el, el momento en que explico trígonos igual, en esta clase voy a volver a explicar eh, conjunción Vamos a ver eh, lo que es cuadratura y lo que es trigono. En la próxima clase vamos a ver en otra carta eh, lo que es sextil eh, y lo que es oposición. ¿sí? Y con eso estaríamos viendo eh, todos los aspectos. Conjunción, sectil, eh, cuadratura, trígono y oposición. Bien, entonces, eh, esta clase es de las clases teóricas, pero que la estamos viendo con la práctica en una carta. Eh, así vamos a seguir los martes y los jueves hasta fin de año. Bien, hoy elegí, porque ustedes no me mandaron... Eh, no me dejaron comentarios sobre la carta de quién quería que, que hiciera. Así que elegí a Antonio Banderas, que creo que es eh, un, un actor que es conocido en todas partes del mundo. Eh, o por lo menos desde donde me escuchan, es conocido. Eh, desde España, desde México... Desde eh, Ecuador, desde Argentina, eh, desde Uruguay, Perú, bueno, eh, Latinoamérica es muy conocido. Eh, y lo elegí porque tiene unos aspectos que eh, se lo, lo identifica mucho a él como es. Eh, así que, bueno, la carta de Antonio Banderas. Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 1960 a las 21 horas en Málaga, España. Pero antes de seguir, te, te pido un favor. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Dale clic ahí en suscribirse. Es gratis, no te estoy pidiendo que te unas a la comunidad que esa era paga ya no lo tengo ese botón eh, te estoy pidiendo que te suscribas es gratis no te cuesta nada a mí me ayudas un montón también que le des clic a la campanita eh, y en la campanita te van a aparecer cuando le das clic tres opciones eh, Todas personalizadas o ninguna, a ponerle en todas, así que cada vez que subo un nuevo video te avisa. Eh, la otra cosa que te quiero pedir es que le des like al video. Y, y por último, eh, te pido, por favor, déjame un comentario. Si no se te ocurre comentar nada... Pone un corazón, pone un pulgar para arriba, pone un emoji, el emoji que quieras. Eh, a mí me, me ayuda un montón a mover el canal, a que más gente vea el canal. Y cuanto más gente vea el canal, eh, más, eh, eh, más publicidad me pone YouTube y... Puedo ganar algo, no es mucho, lo que lo, lo que gano yo, los grandes youtubers sí ganan mucho dinero, yo no, eh, yo estoy en un promedio de 4 o 5 dólares por mes eh, y te pagan recién cuando llegas a los 100 dólares, así que imagínate lo que tengo que arramarla para llegar eh, a los 100 dólares, pero siempre cuando recibo... Eh, me ayuda a poder cambiar el micrófono, o sea, a hacerle alguna mejora al canal. Si vos no me haces todos esos favores que te pedí, eh, nada, el canal se estanca y no va a tener sentido que siga adelante eh, con esto. Bueno, como siempre te muestro que yo tengo el machete que te lo dejo, por supuesto abajo en la descripción, este machete siempre yo lo hago muy a propósito en base a los otros machetes que están en las otras clases, o sea, por ejemplo eh, el sol en Leo, lo que escribí acá es lo mismo que está en la clase en que se habla de los signos, cuando hablamos de los signos estamos hablando cuando hablamos de las particularidades de los signos, estamos hablando, ni más ni menos, que del de sol en ese signo. Eh, y así todo, por ejemplo, Urano en Leo, que tiene eh, Antonio Banderas, lo podés ver en él, eh, lo, lo tenés también en la cajita de descripción, todos los Uranos, el, o sea, el Urano en todos los signos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, eh, hecha todas esas aclaraciones y esos pedidos, vamos a lo mejor del video, que es la clase en sí. Antonio Banderas tiene eh, sol en Leo. Todas las personas que nacieron entre el 21, 22, 23 de julio, depende del año, y el 21, 22 de agosto 23 de agosto a veces eh, el sol transita por el signo de Leo por eso es que se dice es leonino porque el sol como siempre les digo es el principio vital el sol es como uno es por dentro es el primer impulso es el primer respiro de vida es lo primero que te surge. Bueno. Entonces lo primero que tenemos que interpretar. Es el sol en Leo. El sol en Leo dice que es. Narcisista. Persistente. Sociable. Egocéntrico. Inconstante. Antipático. Estas. Últimas tres son eh, las debilidades, es cuando yo digo que está en sombras, la personalidad en sombras, o sea, si la personalidad está en luz, es un narcisismo, pero bien encauzado, como el de Antonio Bandera, eh, le sirve para lo que él hace, que es la actuación, ¿sí?, es persistente, persiste en eso, en lo que le guste y es muy sociable. Ahora, eh, cuando actúa en sombras, Antonio Bandera también está dentro de él, que es egocéntrico, que es inconstante y que es antipático. Dice acá que si el león es uno de los animales más bellos de la selva, también ocurre con el físico de los nativos de este signo. Suelen ser, por regla general, bastante atractivos y llaman bastante la atención. Sus facciones son muy personales y en el caso de ellas, la armonía reina en todas sus medidas. Cuando un leo se arregla para salir, cautiva a cualquiera. Todo eso es parte de la personalidad de Leo pero esto es como él es siempre insisto en lo mismo ahora cómo actúa él se lo da este ascendente en Pisces su ascendente en Pisces o sea toda esta casa 1 si ustedes ven la casa 1 ocupa gran parte de Aries pero nosotros decimos tiene casa 1 en Pisces porque lo importante es dónde está la cúspide de esa casa o sea el inicio de esa casa después es como que va perdiendo energía entonces en este caso él tiene ascendente en Pisces casa 1 en Pisces la casa 1 como ...está explicado en las clases teóricas, es el yo soy, es la casa más personal, más que identifica al individuo. ¿Por qué? Porque el ascendente es como manifiesto eso que soy, soy lo que el sol me dice que soy, o, o, o con la energía solar que nací, ¿sí? Me manifiesto eso, lo manifiesto de una determinada manera. ¿Cómo? Como mi ascendente, como mi casa 1. Por eso la casa 1 es el yo soy. Él, como verán, porque nació muy al norte del Ecuador, las casas son muy desparejas. Esta casa 1 es una casa muy grande, mientras que la casa 10 es una casa chica, por ejemplo. Entonces, esta casa 1 es una casa grande. Eso lo hace siempre preocupado de cómo se manifiesta, de cómo es. ¿sí? Eso también lo hace que... Siempre esté buscando ser un poco mejor como persona, como ser humano, evolucionar, estar mejor, ¿sí? Porque las casas más grandes nos obligan a trabajar más cuestiones. Bien. Este ascendente en, eh, en Pisces dice que la vida de él... Eh, es de innumerables cambios y de variadas vivencias, que son abnegados, dispuestos y serviciales. Él es abnegado, o sea, cómo manifiesta su narcisismo, su persistencia, su sociabilidad, ¿Sí? con abnegación, con disposición, con servilidad, servicialidad, perdón no servilidad, servicialidad ¿sí? y indudablemente que es de innumerables cambios y, viven y variadas vivencias o sea, creo que si hay alguien que vivió todo fue él pero también lo hace este ascendente en Pisces eh, lo hace siendo un hombre público como es él lo hace ser muy reservado en sus cuestiones personales. Si él hubiera tenido ascendente en otro signo, sería de estas personas, de, de estos actores o actrices que andan de escándalo en escándalo. Sin embargo, de él prácticamente no se conoce ningún escándalo. Bien, ahora, ¿cómo siente él? Porque si el sol es como es, el ascendente es como se manifiesta, la luna es como siente. Él tiene luna en aries. ¿sí? Esta luna en aries lo hace independiente, impulsivo, espontáneo y apasionado. Independiente, impulsivo, espontáneo y apasionado. Y sí, él se apasiona con las cosas. Bien. Ahora que vimos esos tres puntos que son, en una carta natal no hay nada que sea más importante, una cosa más importante que otra. En una carta natal todo es importante. ¿Sí? Porque justamente la combinación de todo eso es lo que hace al individuo. Yo siempre explico lo mismo. Imagínense que si todos los que nacen, las millones de personas que nacen en el mundo con el sol en Leo, si fueran todos igualitos, seríamos 7.500 millones de habitantes divididos 12 modelos. Y esos 12 modelos serían todos iguales. Sin embargo, hay muchas menos personas que nacen, por ejemplo, con el Sol en Leo en conjunción con Urano. ¿Sí? Y hay menos personas aún que ese Sol en Leo en conjunción con Urano en Leo está en casa 6. Entonces, eso va siendo al individuo, ¿sí? Al ser individual. Por eso todo es importante. Ahora, los rasgos más visibles en una carta natal, en una persona, son el sol, el ascendente y la luna. Cómo es, cómo se manifiesta y cómo siente. ¿Sí? Creo que eso quedó clarito en esta clase. Bueno, entonces, eh, acá lo que vamos a ver primero es cómo se lee esta conjunción. Acá tenemos una conjunción muy interesante. ¿sí? Decíamos que el sol lo hace narcisista, persistente, sociable. ¿sí? Y Urano, en Leo, lo hace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 Esta conjunción, o sea, estos dos planetas trabajando juntos, en unión, a la par, juntitos, o sea, eh, son eh, mezclando las energías, ¿sí? A ese eh, ser narcisista, persistente, sociable, ¿sí? hace que eh, eh, le da la suficiente creatividad y originalidad. ¿Para qué? Y entonces ahí voy a la Casa 6. ¿Qué significa Casa 6 en Leo? Entonces busco Casa 6 en Leo... Obtención de cargos prestigiosos en los que de una manera u otra organizan y dirigen. Predisposición a tener problemas circulatorios. Eso con respecto a la salud. Entonces, si él tiene problemas circulatorios, casa 6 acuérdense que es el trabajo y es la salud. ¿sí? Eh, si él tiene problemas circulatorios va a buscar... Eh, métodos creativos originales, ¿sí? para sanarse. Y con respecto al trabajo, elija la profesión que elija, porque acuérdense que profesión lo leemos en el medio cielo, acá es cómo desempeña esa profesión que elige, elija lo que elija, ¿sí?, él siempre va a ser creativo y original. Por eso, si él hubiera venido a consultarme antes de que eh, eh, lo conociera Almodóvar y le diera la oportunidad de su vida, me hubiera dicho, ¿qué te parece que, eh, que estudie actuación o que sea actor? Y yo le hubiera dicho, vas a triunfar en eso. ¿Vas a triunfar por qué? Porque ya de antemano en su carta está predispuesto ¿sí? a ser una estrella, a ser una figura por esta conjunción en la casa del trabajo. ¿Sí? También si me hubiera venido a consultar hace unos años atrás, yo le hubiera dicho, bueno tenés mucho cuidado con lo que comés, porque podés llegar a tener problemas de colesterol y esas cosas sin ser médico, ¿sí? sin llegar a recetar. Pero fíjate con lo que comés porque tenés predisposición a tener problemas circulatorios. Casa 6, en Leo. ¿Sí? Creo que se puede entender ahí Cómo leemos esta conjunción. Ahora, yo les dije también que hoy íbamos a leer un trígono. Y el trígono lo vamos a leer ahora, en este momento. Este sol y urano en conjunción, o sea, los dos trabajando juntos, indicando una energía especial, hacen trígono. ¿sí? Trígono son estas verdes. Trígono es... A 120 grados. ¿Sí? Con... Este Júpiter... En Sagitario. Bien. Acá quiero hacer una aclaración. Urano está a 21 grados de Leo. Y Júpiter está a 23 grados de Sagitario. O sea... Que... Están a más o menos 5 grados. El Sol está a 18 grados quiere decir que está a más, menos en este caso menos 6 grados eh, de Júpiter igual está en trígono ¿por qué? porque es el Sol si Urano en vez de estar acá hubiera estado de este lado no estaba en trígono con eh, Urano se entiende eso el sol y la luna más menos 10 grados el resto de los planetas entre sí más menos 5 grados entonces urano está en trígono con júpiter porque está a más menos 5 grados de diferencia el sol está en trígono también con júpiter porque está a más o menos 10 grados de diferencia. Bien. Cualquier duda me lo dejas en comentarios y de paso me ayudas. Eh, y entonces yo, por supuesto, no te lo voy a contestar en el comentario. Sino que en la próxima clase lo explicaré de otra manera. Bueno, entonces ya vimos conjunción. Ahora vamos a ver trígono. Trígono, decimos, es cuando hay una diferencia de 120 grados entre los planetas. Normalmente, 120 grados, si ustedes se ponen a, a fijarse, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos cae en el mismo eh, elemento. Leo está a 120 grados de Sagitario. Eh, igualmente podría haber estado el Sol mucho más acá y, y Júpiter en Capricornio y estar en, eh, en Trígono. Pero normalmente un Trígono es en el mismo elemento, se da. Eh, ¿Por qué? Porque entre sí los signos de fuego, los signos de aire, eh, de tierra, perdón, los signos de aire y los signos de agua entre sí tienen 120 grados de diferencia. Entonces, el trígono es una apertura. El trígono es un facilitador. El trígono hace que se complemente bien es es eso iba a agregar otra cosa pero voy a confundir entonces tómenlo hasta ahí se complementan ¿sí? 120 grados se complementan se engranan bien eh, las piezas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 Júpiter en Sagitario expande la sabiduría. La persona es optimista, confiada, independiente, entusiasta, siente la necesidad de viajar para ampliar sus horizontes. Y este Júpiter en Sagitario está en casa 10. Y esta casa 10, el medio cielo, profesión, brillo, destino,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 que, digo, él no es latino, es hispano, pero bueno, eh, muy pocos de, de habla, eh, bueno, él es latino, no es latinoamericano, ahí está, eh, muy pocos de, de habla hispana, eh, que, que logran triunfar de la manera que él triunfó en Hollywood, ¿Sí? Hay otros, por supuesto, inclusive, bueno, no, del mismo nivel que él, eh, como Anthony Quinn, por ejemplo, mexicano. Eh, bueno, ahora no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero hay otros también que triunfaron, pero son muy pocos ¿sí? que logran triunfar en Hollywood. Para él esto estaba dado, o sea, estaba facilitado. No quiere decir que si él no se dirigía a lograrlo, lo hubiera logrado. Pero nada, si a mí antes de él decir me gustaría llegar a Hollywood, hubiera venido a consultarme, le hubiera dicho, ponele toda la garra, toda la fuerza, porque vos en tu carta lo tenés facilitado. O sea, es algo que naciste con esa facilidad. ¿Sí? Entonces... Supongamos que él... No me hubiera venido a decir que... Eh, que quería ir a, a trabajar de actor en Hollywood. Supongamos que me hubiera dicho... Que a él le daba lo mismo... Ir a hacer cualquier trabajo en Estados Unidos. Pero que él se quería ir a vivir a Estados Unidos. Entonces yo le hubiera dicho... Dale, porque todo lo que es viajar, vivir en el extranjero, a vos te viene facilitado. ¿Sí? Y me hubiera dicho, bueno, pero ¿qué es lo mejor que puedo hacer allá? Y entonces yo ahí digo, ¿qué es lo que más le abre las puertas? Y este gran trígono que hacen este sol y urano en casa 6. Tu trabajo, ¿sí? Con este Júpiter en casa 10. Profesión. ¿Vos a qué te dedicas? A la actuación. Anda a Hollywood. Que vas a triunfar en Hollywood. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto igual estamos haciendo... Eh, estas cartas natales con el diario del lunes, ¿eh? O sea, yo eso lo sé, no, no me estoy haciendo el, eh, eh, eh, el que descubrí algo. No estoy descubriendo nada. O sea, esto ya pasó. ¿Sí? Bien. Entonces, está explicado lo que es el trígono, la apertura. Ahora les voy a explicar una cuadratura. Y que esta cuadratura es muy importante en la carta de ley. Tiene varias cuadraturas. Si ustedes ven, estas líneas rojas, no estas que pasan de lado a lado. Estas son oposiciones. Las estas son cuadraturas. ¿Sí? Ahí tenemos cuadraturas. Pero hay una muy especial que vamos a leer que es esta cuadratura de acá que es entre la luna que está a 7 grados de Aries y Saturno que está a 12 grados de Aries ¿sí? eh, a 12 grados de Capricornio perdón, si estaba en el mismo signo no era cuadratura a 12 grados de Capricornio y que le hace una cuadratura como ven, las cuadraturas normalmente se dan entre signos de elementos incompatibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los, los elementos compatibles eran fuego con fuego, fuego con aire, tierra con tierra, tierra con agua, aire con... Aire, aire con fuego, agua con agua y agua con tierra. Esas eran las compatibilidades de los cuatro signos. O sea, los fuegos entre sí y los fuegos con los aires. Acá tenemos una incompatibilidad de elementos. Tenemos a la luna como siente. ...en Aries y a Saturno en Capricornio. Para colmo, en Capricornio. Saturno en Capricornio está en su domicilio. Está muy fuerte. ¿Sí? Entonces, Saturno en Capricornio es lo que lo hace ambicioso. Eh, lo que lo puede llevar a forzar o manipular las cosas para conseguir sus objetivos. La disciplina y la paciencia le aseguran éxito social. ¿Sí? Ahora, ese Saturno está dentro de la casa 11. ¿Sí? Casa 11 en Capricornio dice que son protectores utilitarios. Utilitaristas, perdón. Protectores utilitaristas. Y que tienen... ...pocas amistades. ¿Qué significa... ...protectores utilitaristas? Que... ...ellos... ...protegen... ...a las personas... ...va a sonar feo, pero es así... ...a las personas que pueden utilizar. ¿Sí? Y... ...y tiene muy pocas amistades. Las amistades que tiene son muy fuertes, son muy, eh, son muy entregados él a sus amistades, a las pocas amistades que verdaderamente tiene. Esto, si nosotros decimos, bueno, con respecto a este Saturno, en Capricornio, en Casa 11 que significa todo esto que acabamos de decir, está en cuadratura con la luna, me está haciendo tensión con algo que él siente. Y entonces volvemos a leer cómo era la luna en Aries. Independiente, impulsivo, espontáneo, apasionado. ¿Esto qué quiere decir? Que él es todo eso. Pero esta tensión con Saturno, ¿sí? que está en casa 11, que es la casa de lo social, que es la casa de las amistades, que es la casa de, de la comunidad, de, de estar rodeado de mucha gente, de la, sí eh, hace que él se reprima esas, ese sentimiento que tiene por eh, ser espontáneo, por ser apasionado ¿Sí? entonces se muestra distante, se muestra frío bueno Creo que si sigo hablando en este punto... Eh, ...voy a confundir más las cosas. Así que prefiero dejarles esto... ...para que lo vayan asimilando. Ya les digo... Eh, ...conjunción... ...dos planetas están actuando juntos. ¿Sí? Y entonces... Es como que se funden ambas energías y se crea una nueva energía o potencia algunas energías. Trígono son grandes aperturas, o sea, ¿para qué puedo utilizar esas energías? Y cuadratura son tensiones. O sea, si yo siento de esta manera, en este caso porque está en juego la luna... ¿Sí? pero me reprimo ese sentimiento bien la próxima clase el jueves eh, me gustaría que viéramos la carta natal de alguna mujer porque hasta ahora de las tres clases que vimos cartas natales fueron tres hombres eh entonces me gustaría que veamos de alguna mujer conocida, de alguna mujer eh, famosa, eh, que podamos saber con el diario del lunes, como digo yo, eh, cómo fue su vida y a ver dónde lo podemos encontrar en la carta natal. A mí no se me ocurre nadie, la verdad. Eh, ustedes díganme. Díganme de qué persona quieren ahí en comentarios y el jueves hacemos la de esa mujer. Que ustedes me digan la que más eh, votos tenga, ¿no? O sea, no votos porque no voy a hacer una encuesta, pero la que más personas digan esta, esta o esta... Eh, voy a hacerla eh, gente gracias por haberme acompañado gracias por estar siempre ahí eh, nos volvemos a encontrar el jueves eh, en la próxima clase y ahí sí vamos a ver sectil y oposición así ya podemos practicar una carta con todos los eh, el, eh, los aspectos eh, aspectos hay más Está el quincuncio Bueno, hay varios más eh, El semisectil eh, Pero los más importantes Los que más se leen en una carta Son estos ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta Con la misma práctica Que los demás Es como que No tienen demasiada incidencia bueno, nos volvemos a encontrar el jueves entonces. Chao, hasta entonces.